Buenas noches, señoras, señores, con la alegría que me caracteriza y aprovechando y que estoy muy contento, voy a dar comienzo de un momento a otro. Saben aquel que dice que es un tío que se estaba ahogando y el tío chillaba, socorro, socorro, que me ahogo. Y no sé qué pasa un tío por la orilla y le digo, llore, digo, que me ahogo, de llore. Digo, ¿para qué quieres que llore? Digo, ¿para que se desahogue, hombre? <risa> Saben aquel que dice que es un tío que va a confesar, se llevaba una navaja en el cinto, le dice el cura, digo, hijo, ¿tú por qué llevas esta navaja? Dice, pero primero que me contradiga lo rajo. Digo, vale, vale. Diu, vamos a ver de crees en dios, dios, dios, dios, y no ¿usted? y no ni te lo aconsejo hijo dios,